Hay algo que en este momento causa risa, o sea, porque es que uno no logra encontrarle análisis a esto. Cuando yo no considero a alguien en un puesto, ¿por qué le voy a reclamar sobre eso? Es una muy buena pregunta, ¿no? Eso es como por decir un ejemplo así coloquial. Una mujer tiene, entre comillas, a uno que es su pareja, pero siempre lo desprecia, siempre lo hace para un lado, siempre por ahí. Como, como si no existiera Pero por X o Y motivo Esa mujer quedó embarazada por ahí de otro individuo Y entonces se va esta señora A reclamarle a la pareja Suena chistoso, ¿no? Es como cómodo, más bien Pero es lo que está pasando aquí Porque desde que subió Juan Guaidó Como presidente interino de Venezuela ¿Cómo se refiere el mismo Nicolás? El mismo Tarek Bueno, los fiscales, el tribunal de justicia Ese bobalón ese payaso ellos no lo consideran presidente sino un usurpador un bueno lo que ustedes quieran que lo han, lo han tratado de, de meter en, en unas y otras pero como cosa mágica ahora el mismo tribunal le está pidiendo rendir cuentas esto es una cosa que es chistosa porque vuelvo y digo si no lo consideran como presidente ¿por qué ahora le van a pedir cuentas como presidente suena chistoso verdad pero bueno, eso es la partida que se está jugando en este momento Nicolás y la cúpula chavista. De una u otra forma le quieren buscar el quiebre, aunque se contraigan en sus manifestaciones y es claro cuando el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, oígase bien, no al frente, en el exilio, ordena a Guaidó rendir cuentas de su intirenato, o sea de su presidencia interina. Nunca lo han considerado presidente, pero ahora le reclaman como si lo fuera. Un fallo de la Sala Constitucional del TSJ en el exilio exige a Guaidó rendir cuentas de los recursos que ha manejado desde el 2019. Lo que revela dicho documento es que la magistrada Cioli Zambrano exige a Guaidó la presentación de un informe sobre las cuentas de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos en su gestión como presidente interino de Venezuela. Vuelvo y repito, a él lo pueden llamar a cuentas porque él ha manejado recursos del gobierno, perfecto. Pero es que una cosa es que le digan, señor Guaidó, venga y diga usted qué ha hecho con esa plata, ¿sí?, y otra cosa es que lo estén llamando como presidente interino Señor Guaidó como presidente interino venga y rinda cuentas Es la contradicción absurda Todo esto se regirá a la normativa Además exige que los presupuestos públicos anuales de gastos en todos los niveles de gobierno Establecerá de manera clara para cada crédito presupuestario Como si fuera una cacería de brujas sale el fallo judicial sobre la ponencia número 1 SC-2022-04 a cargo de Zambrano dictamina que la asamblea nacional del 2015 la que fue elegida en voto popular por el mismo pueblo debe notificar si el ciudadano presidente encargado de la república oígase bien si el presidente encargado de la república el ingeniero Juan Guaidó Márquez Cumplió con el mandato constitucional impuesto y remita los informes, cuentas o puntos del mandato constitucional sobre los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión desde que tomó la posición como presidente interino de la República de Venezuela. Páreme ese trompo en la uña, es que es algo que no se, no, no, no le encuentra uno cabeza no le encuentra uno ni cabeza ni pies no le encuentra uno lógica pero esas son las barrabasadas con las que sale la cúpula chavista el gobierno de Nicolás Maduro, que vuelvo y digo con lo que pasó en la asamblea nacional los que en el 2015 perseguían a los bandidos, esos bandidos ahora están en la asamblea nacional de ahora y entonces están comenzando a atacar a los que los perseguían, entonces ellos acomodan sus cosas, es algo arbitrario pero es una cosa real que está pasando yo quiero que ustedes entiendan esto pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios no se les olvide que gracias a ustedes nosotros seguimos aquí siendo los número uno los chismosos del paseo no importa que le hagan así que le hagan así que hagan sus comentarios de forma muy decente pueden ser uno puede ser muy claro sin ser grosero y todo es bienvenido, esto es democrático y aquí todos podemos opinar y hablar pero vuelvo y digo, gracias a ustedes nosotros seguimos acá, siendo los número uno de la misma manera le corresponderá a las comisiones de finanzas de la asamblea nacional del 2015 y a la administración del gasto y la contraloría especial que designó la plenaria legítima o sea, se le está pidiendo cuentas a todos ellos y eso me parece muy bien pero vuelvo y digo, lo que no me cuadra es que no, como por arte de magia se cambiaron los papeles. Esta petición se fundamenta en el que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su informe, interpretación y aplicación. Así lo estipula el artículo 335. Vuelvo y repito, no lo consideran presidente, pero ahora le piden cuentas como si lo fuera. La obligación de Guaidó de rendir cuentas tiene un indiscutible origen constitucional más allá de las obligaciones legales y atendiendo a las realidades que se están diciendo en Venezuela donde las instituciones han sido secuestradas, señala el documento. Ahora, miremos quién está detrás de esta dicha decisión son los cinco magistrados de la sala constitucional que incluyeron en el fallo una dirección de correo electrónico y otra física en el condado Doral de Florida para que Guaidó remita a ambas los informes de cuenta en caso de existir, vuelvo y digo me parece muy sabio que no solamente Guaidó sino todos arrancando desde Maduro en adelante rindan cuentas me parece muy bien, pero lo curioso es la forma como le están llegando a Guaidó. Es, es algo chistoso, pero ¿qué hacemos? Esas son las payasadas con las que sale la dictadura de Maduro. Guaidó como dirigente de Voluntad Popular debe consignar sus balances de ingresos y egresos. Es incierto porque el fallo no indica una fecha tope, pero fuentes judiciales adelantaron que podría ordenarse que esos informes se revelen con la debida publicidad del acto en una fecha perentoria. Además, la sentencia emana después de las innumerables denuncias por posible corrupción en el manejo de activos en el exterior. Entre ellos la empresa de fertilizantes monomeros, que está intervenida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia desde septiembre del año pasado. De acuerdo a una parte de los recursos venezolanos en manos de Guaidó, alrededor, oígase bien, alrededor de 80 millones de dólares, los autorizó la ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgos Vital. Según esta normativa Guaidó se encargaría de dirigir, evaluar, procesar y aprobar conforme a las disposiciones legales vigentes a las solicitudes de realización de pagos formuladas por las autoridades ordenadoras de compromisos y pagos. Algo que resalta en este artículo son los grises sobre la movida del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Sí, porque de un momento a otro les entró una preocupación Que uno queda bastante aterrado Uno dice, ¿cómo aman ese país, carajo? Aún así, fuentes confidenciales revelaron las presuntas intenciones Que estarían detrás de este cuestionamiento al dirigente opositor Al respecto, indicaron que los magistrados designados por la Asamblea Nacional del 2015 Primero estaban con Guaidó, óigase bien porque esto es un dato importante, primero estaban con Guaidó para conseguir dinero y como Guaidó no les cumplió, usan el tema de las cuentas como arma para perseguir y seguir buscando fondos. Según ellos explicaron que hubo un proceso de rendición de cuentas contra un presidente, ¿por qué ellos ahora sí lo consideran presidente? Vuelve la pregunta, pasa un proceso de antejuicio de mérito, según la Constitución, por lo tanto, de acuerdo con los juristas consultados, esto no tiene ningún efecto jurídico ni se hizo siguiendo las normas constitucionales. Por ahí es donde le nace una pata al cojo. Porque si ellos no lo consideraban presidente, entonces aquí se están violando las formas y por tal los mismos juristas consultados dicen no tiene ningún efecto jurídico. ¿Qué más trampas hacen o qué más rullerías van a, a echarle mano para encochinar o sacar o llevar preso a Guaidó? Porque esto lo que vemos es otra salida en falso. Pero eso es lo que hay. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.